amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hablar un tema un poco serio Y antes de empezar a hablar, quiero recordarles que Lo que les voy a decir acá no es la opinión de ningún experto en el tema Es solo mi experiencia personal y lo que he aprendido Que puede que sea la verdad, puede que no Es solo, son solo observaciones que he tomado a lo largo de mi vida Y puede que no apliquen a los demás como puede que se sí apliquen eh, el tema que vamos a tratar es cómo escoger una carrera. Es una decisión bastante difícil para muchos porque puede costarles bastante dinero, bastante tiempo y bastantes cosas. Y bueno, para comenzar lo primero que hay que hacer es quitarse de la cabeza todos los estereotipos que encuentran en Facebook, en, cadena, en cadenas de WhatsApp, en conversaciones de borrachos, en el chisme de la vecina. Todo eso son estupideces. Esa gente no está informada de nada. No sabe cómo es una carrera, no sabe qué mercado laboral tiene, no sabe nada, ¿ok? Bueno, una vez que nos hemos quitado todo esto de la cabeza, eh, tenemos que pensar qué queremos hacer con nuestra vida. ¿Qué nos gustaría hacer? De pronto yo quisiera ser un médico y curar gente. De pronto yo quisiera ser un ingeniero electrónico y diseñar máquinas. De pronto yo quisiera ser... Un, un jefe de, de logística y para eso necesito estudiar ingeniería industrial o de pronto quiero dedicarme al arte y estudiar artes o dedicarme a la música y estudiar música y bueno, una vez que tenemos definido qué es lo que queremos hacer con nuestra vida cuál es ese sueño que queremos alcanzar eh, debemos mirar cómo lo podemos alcanzar, si existe una carrera que nos permita alcanzar ese sueño, eh, o si es mejor no estudiar, ¿sí? puede que sea mejor no estudiar y, y gastar ese dinero en hacer negocios por ejemplo, o en hacer arte o en hacer lo que sea, si es que uno ya tiene el conocimiento o puede adquirir el conocimiento de otra forma. Y en muchas carreras eso no es necesario, pero en otras sí, por ejemplo en la medicina, en la ingeniería es necesario tener un título universitario, por lo menos en Colombia, que es donde yo vivo, no sé, en otros países. Bueno, eh, después lo que tenemos que hacer es como tener tres opciones o más opciones. Tres o más opciones, pero pues por lo menos unas tres opciones. Lo que hacemos con estas tres opciones es esto. Buscamos el plan de estudios. Buscamos qué materias se van a ver en esa carrera. Miramos qué tan difícil nos parece, qué tan llamativo nos parece... Porque no es solo que sea difícil o fácil, sino que también sea llamativo, que a uno le den como ganas de estudiarlo, que a uno le interese, le despierte el interés. Después de mirar el plan de estudios, vamos a ver en qué trabaja una persona que estudió esta carrera. Para lo cual vamos a ir a una de estas páginas de empleo, como por ejemplo elempleo.com o vamos a ir a una página que se llama Indeed, o a computrabajo o a cualquier otra página de empleo y vamos a buscar esa carrera para ver qué trabajos ofrecen, qué salarios se pueden esperar y qué tanta experiencia piden y qué otras cosas piden aparte de la carrera para tener un buen trabajo. ¿Para qué es importante esto? Para autoconvencernos de que la carrera que vamos a estudiar si tiene un futuro laboral, si tiene una salida laboral, si vamos a conseguir trabajo después de graduarnos. Y también se lo podemos mostrar como evidencia a nuestros padres o a la persona que nos vaya a pagar el estudio de que esa carrera sí sirve, sirve también para convencer a sus padres o a la persona que les vaya a pagar el estudio. Después de escoger una carrera, lo más importante es intentar conseguirla y enfocarnos en esa carrera. Enfocarnos, sí eh, no mirar lo que hacen otras personas, no compararnos con otras personas de otras carreras Que si por ejemplo yo escogí ingeniería electrónica y veo que mi amigo que estudia diseño gráfico, dibuja muy bonito Pues pues bien por él, pero eso no es, no es mi carrera Yo Tengo que enfocarme en mi carrera y hacer cosas que me hagan resaltar Tener siempre la mente en positivo No compararme con otras personas Que si las otras personas hacen esto Pues eso es la carrera de ellos Esos son ellos Yo no miro para allá Es como cuando uno tiene una novia Cuando uno tiene una novia está enfocado en su novia Y no anda mirando otras viejas ¿Sí? Porque entonces la novia se va a poner brava con uno Y no, no le va a querer dar besitos y lo mismo, el nivel de conocimiento que usted alcance en una carrera, en un área del conocimiento, en su trabajo, en lo que sea, depende en gran medida de el tiempo que usted le dedique. Así que usted tiene que empezar a dejar cosas como los videojuegos, las salidas con los amigos, esas cosas, o dejarlas como premio para cuando tenga buenas notas, para cuando logre cosas en su carrera. Y tiene que entender eso, que usted ya comienza a ser un adulto. Ya, ya tienen que tomar sus propias decisiones Ya tienen que enfocarse en su carrera Y evitar meterse en cosas que no son asunto suyo Y también es importante tener presente Que una carrera es para uno Una carrera es para uno No es para quedar bien con los estúpidos Que están en Facebook No es para quedar bien con su familia No es para quedar bien con sus amigos Cuando se está estudiando Nadie va a ir a estudiar por usted Nadie va a ir a pasarle los exámenes y Nadie va a ir a trabajar por usted Entonces la carrera es su asunto personal ¿Sí? Entonces, como su asunto personal ¿Okay? Es su decisión Y usted es el que va a afrontar las, las, las consecuencias de esa decisión Además tenga en cuenta Que los demás no quieren que usted triunfe A los demás no les interesa que usted triunfe No tienen ningún interés en ello y además de eso tenga también muy presente que hay mucha gente envidiosa, mucha gente frustrada con su propia vida. Sí, mucha gente troll. Mucha gente que tiene que ponerle trabas que, que quiere ponerle trabas a su vida para que usted no hace tan fácil. Y esas son las cosas que hay que tener en cuenta. También no olvídese de, de muchas pseudociencias que andan por ahí haciendo fue, me, pruebas como con poco rigor científico. Yo varias veces ignoré eso y hoy en día ya casi logro coronar una carrera. No les voy a decir cuál carrera, pero ya casi la corono, ya casi la consigo. Y ya. No se preocupe si tiene que, que posponer salidas, si tiene que posponer el tener dinero, si tiene que posponer mujeres. Porque cuando usted tenga su carrera y sea exitoso en su carrera, usted va a tener muchas mujeres. Usted va, a tener, usted va a tener muchas parejas, va, va a poder ser ser codiciado por, por otras personas. Tampoco se preocupe por las fiestas porque cuando tenga dinero va a poder ir a todas las fiestas que tenga. Cuando usted sea exitoso y tenga dinero va a poder ir a todas las fiestas que quiera, va a poder comprar la ropa que quiera y salir a donde quiera, va a poder irse de viaje a donde quiera y va a poder lograr todo eso que siempre ha querido. Así que si tiene que posponer la gratificación instantánea hágalo, no se preocupe por eso. Y si no es capaz de hacerlo pues es mejor que se ponga a trabajar, que se ponga a hacer una carrera técnica desde un comienzo o algo así en lugar de perder tiempo. Y mi último consejo es que no, no se tome las cosas como con afán, si ¿sí? no tome una decisión de estas como con afán. Si tiene que tomarse seis meses para pensarlo mejor pues hágalo sí no hay ningún afán de nada, en esos seis meses puede hacer otra cosa, puede trabajar, puede aprender un idioma, puede hacer muchas cosas en esos seis meses que le pueden servir después para su trabajo. Así que no se precipite a tomar una decisión como tan rápido. Y ya, esos son todos mis consejos al momento de, de conseguir una carrera. Mm. Eh, yo no sé si sea la persona más cualificada para esto, pero eh, estoy a punto de, de completar mi carrera, estoy a punto de recibir mi diploma, eh, a pesar de, de que tuve altibajos, de que tuve algunos problemas, de que tuve algunas crisis, las logré superar, y hoy en día estoy a punto de lograr esto que no es tan fácil, que no cualquiera puede, y me siento muy orgulloso de esto, y... Cuando tenga ese diploma, todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, toda esa dedicación van a valer la pena. Y después también porque me voy a dedicar a lo que me gusta. Y bueno amigos, esto ha sido todo en este video. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto. Y bueno amigos, esto ha sido todo en este video. Eh, no más, yo no suelo dedicarme a este tipo de videos, pero si te gustó este video puedes suscribirte para recibir videos sobre experimentos, Linux, proyectos de electrónica mecánica, manualidades y muchas cosas más. Este canal se llama Experimentos Rafa Geek 2013. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.